Si vamos al pgadmin vamos a poder abrir el archivo y le damos a ejecutar y nos va a dar un nuevo. Sí. ¿Se acuerdan cuando pues yo tipeé a mano la las tablas. Le di F5 y me creó las tablas. Bien. Yo ahora estoy dando el F5 de nuevo y me quiere volver a crear las mismas tablas. Sí, está dando un error porque ya, las tablas existen. lo que tendría que hacer es borrar todas las tablas. Puedo eh, borrar el esquema o puedo borrar las tablas. A ver si me deja. Bueno, vale, por alguna razón misteriosa no me quiso permitir borrar el esquema. Le borro las dos tablas, abrimos de nuevo el archivo, le damos a ejecutar y ahora sí. Podríamos crear, por ejemplo, datos.sql para insertar algunos datos en el total insert que, eh, que aprender un tipo de documentos Tener la DNI, libreta cero y ahí lo creamos y vamos a meter eso en ¿no guardar. Si abrimos ese archivo aquí me equivoqué. Ahí, está. dos filas para insertar. Entonces ahora nuestra tabla de tipos de documentos tiene dos tipos ¿verdad?